A saludar a Andeca Larrea, secretario de Comunicación de Aldugu Podemos. Gabón. Gabón. Hoy ha tenido lugar la primera reunión entre PSI y PNV para explorar un acuerdo global en ayuntamientos y juntas, con excepciones, parece que Irún puede resistirse. ¿A ustedes les llamaron también para hablar? Eh, bueno, todavía no hemos iniciado una conversación esos, eh, a ese nivel, a nivel de autonómico de partido. Lo que sí... Eh, Teníamos previsto eran una serie de reuniones a nivel territorial en las tres capitales y, y en el ámbito y en el ámbito foral. Y, y bueno, ha ido bastante el hecho de que el Vizcaya-Burguachar suspendiera dos de estas reuniones, tanto la que teníamos en, en Bilbao que se iba a celebrar con la delegación del Carrequín-Podemos el señor Aburto, como la que teníamos en Junta General de Vizcaya con... El señor Ramentería y nuestro, y nuestro grupo parlamentario, el que sea nuestro futuro grupo juntero, nos ha sorprendido esta decisión del Partido Nacional de Estabasco porque no entendemos exactamente cuál ha sido el motivo de la sucesión de estas reuniones, cuando además en otros territorios sí, sí se están celebrando con, con normalidad. ¿No les han explicado por qué en Vizcaya? Bueno, pues han alegado que, que de alguna manera, como bueno, nosotros eh, habíamos manifestado que evidentemente tenemos un proyecto diferente al del Partido Nacionalista Vasco y que también habíamos constatado como a lo largo de la campaña esas preferencias de un pacto de gobernabilidad eh, global en todos los ayuntamientos y votaciones eh, entre el PNV y el Partido eh, Socialista de, de Euskadi, era una constatación, era una, era una evidencia nosotros veíamos que de entrada, pues bueno, no, no teníamos en ese sentido nada que nada que aportar, puesto que se iba a re repetir ese, ese pacto que ya tienen en el en el gobierno vasco. ¿no? A partir de esa constatación, lo poco que nos ha dicho Luis Cayaburu a través de una nota ha sido que, que entendían que no tenía sentido esas reuniones. Algo que insisto, aunque nos sorprende, ¿no? Y que debería llamar también a la reflexión al propio Partido Nacionalista, al menos aquí en Vizcaya, puesto que nuestra intención era ir a ofrecer eh, diálogo constructivo, sabiendo que la ciudadanía nos ha puesto, en este caso, en Bilbo y en, y en Vizcaya, con toda probabilidad, salvo que ya sorpresas mayúsculas en la, en la oposición, pero nosotros también entendemos que, estando en la oposición se pueden lograr acuerdos para una ciudad como Bilbo o para un territorio como el de Vizcaya y lo que llevamos a esas reuniones era explicar cuáles eran los ejes programáticos de nuestra de nuestra tarea en la oposición estos cuatro años, a partir de los programas que hemos presentado y que han tenido la confianza también de muchas miles de personas en Bilbao y en Vizcaya y bueno, y ofrecer esa posibilidad de diálogo sabiendo que de antemano pues bueno, probablemente tanto en el Ayuntamiento de Bilbao como en las Juntas Generales de Vizcaya, ese pacto PNVP esté prácticamente cerrado o sea el más probable. Mm. Eh, el EBB se reunió a principio de esta semana para ver si eh, bueno pues iniciaban ¿no? estas conversaciones con PSE, se dio luz verde y también se lamentaba las manifestaciones de líderes de Podemos. Decía que eh, de una manera um, decidida y obsesiva están sumando fuerzas junto a H. Bildu en aquellos ayuntamientos en los que sea posible, con el único propósito de desalojar al PNV. ¿Ustedes tienen comunicación con EH Bildu para eso, para desalojar al PNV? Desde luego, para desalojar de forma obsesiva al PNV, no tenemos ninguna comunicación con, con e. Bildu. EH Bildu. Nosotros lo que, lo que planteamos, por un lado, fue, efectivamente, esas declaraciones a las que el EBB hacía referencia, tienen que ver con esa constatación que hacíamos, que ya le hicimos a lo largo de la campaña electoral y que en los días en esta semana se han ido conociendo, también con esta primera reunión que ha tenido el PNV con el Partido Socialista, no es decir, que reeditarán eh, la práctica totalidad de municipios donde, donde le sume la mayoría quizá con alguna, con alguna excepción, repetirán esa, esa coalición o esos acuerdos de gobernabilidad que ya mantienen en el, en el Gobierno asco, como les decía. A partir de esa constatación, nosotros lo que hacemos, y antes escuchaba a uno de los tertulianos que echaban en falta eso, ¿no? nosotros lo que hacemos es hablar, en primer lugar, con aquellas fuerzas que están dispuestas a formar gobiernos progresistas para mejorar la vida de los ciudadanos y de las vecinas de determinadas localidades donde la suma de esas de esas fuerzas eh, del ámbito de la izquierda puede hacer que eso sea posible. A partir de ahí lo que hemos hecho es empezar a hablar con Bildu en aquellos lugares donde esa suma pueda ser posible, del para qué, de cuáles son los programas que hemos presentado las dos las fuerzas a las elecciones municipales y en qué nos podemos poner de acuerdo para en un juego que además tiene unas reglas eh, conocidas por, por todas, pues lo que hay que hacer es tener una mayoría para obtener la alcaldía y a partir de ahí formar un, un gobierno municipal que aplique unas políticas y que gestione, lo fundamental, por resumiéndolo unos presupuestos para, para su pueblo para o para su ciudad. ¿no? Hacemos lo que hace cualquier, cualquier otro partido, pero poniendo por delante nuestro programa y poniendo por delante también bueno pues un entendimiento entre diferentes pero de alguna manera eh, semejantes yo sinceramente poca obsesión veo que uno quiera que su programa político eh, se concrete en aquellos eh, lugares y municipios donde sea posible con aquellas fuerzas con las que podamos llegar a un acuerdo mm. Quería preguntarle también por cambios dentro de la organización de Podemos. El cambio de Pablo Echenique por Alberto Rodríguez, el diputado canario. ¿Es un cambio necesario, interesante o ha sido apartado? ¿Cómo hay que leerlo? Bueno, creo que en ningún momento podemos hacer una lectura de que haya sido apartado. ¿no? En primer lugar, es el secretario general el que toma, el que toma esa decisión y que decide bueno, hacer un cambio en la secretaría de organización, una secretaría que además es muy exigente en lo que refiere lo que se refiere al trabajo político y a las y a las, los desafíos en los que hace frente. Y además, en este caso, el compañero Pablo Echenique le se pone un encargo también bastante complejo y que requiere y que requiere mucho trabajo, ¿no? que es esos, esas negociaciones con el Partido Socialista en todos los ámbitos donde se puedan producir también eh, acuerdos de gobierno, acuerdos de coalición, etcétera. etcétera. Yo creo que es normal después de unos, de unos resultados como los que ha habido, después de que el propio secretario general eh, pidiera, pidiera crítica que estos cambios se produzcan y estos cambios serán ratificados por el Consejo Ciudadano Estatal, que también se reúne este sábado para reflexionar, como hemos hecho nosotras también aquí en Euskadi, ¿no? cuando bueno los resultados no son los que los que uno espera. Toca que la organización, los compañeros, a todos los niveles, desde nuestros círculos a, a los órganos en los que en los que estamos, bueno, pues pensemos qué ha ocurrido, analicemos las, las causas de, esa, de ese resultado electoral y nos pongamos a trabajar, pero también a partir de una constatación, ¿no? Que es que, que la ciudadanía vasca nos ponga en la mayor parte de los municipios en Euskadi y los tres territorios en, en, en la oposición, es tan importante como si nos hubiese puesto en el Gobierno, porque hacer trabajo de oposición es también tan importante como hacer trabajo de Gobierno. La oposición es la que controla a un Gobierno, la oposición es la que vigila a un Gobierno y la oposición, como decía antes, es también o ¿no? debe ser también capaz de llevar iniciativas que, en nuestro caso, además, en muchas ocasiones parten de la propia ciudadanía, de la sociedad civil organizada, lanzar propuestas en el marco eh, de las instituciones y poder acordarlas incluso con los que, desde un punto de vista político, son muy diferentes a nosotras. Mm. Hablando de Chenique y de Iglesias, eh, ¿le ha gustado la foto de Heidi? El, el, ¿Te refieres al tuit de Pablo Iglesias? El tuit con la imagen de Heidi... Eh, bueno, pues eh, empujando a Pablo Echenique, creo que era una especie de, de, de no sé, era un precipicio, ¿no? Sí, por un barranco. Yo creo que en un momento determinado acudir al humor es algo que, que no está que no está mal. ¿no? En momentos de, eh, de seriedad y de dramatismo, sobre todo cuando eh, todo el mundo interpreta cada gesto, cada movimiento de los que de los que hace Podemos a todos los niveles, ¿no? Y también nosotras en Euskadi, en Podemos, en Euskadi, en Aldú, lo hemos sufrido en algún momento, ¿no? esa vigilancia, esa mirada constante por parte de, de todo el mundo, pues tomarse las cosas con sentido del humor y sobre todo dar a entender que lo que está ocurriendo eh, en la organización son, son decisiones que, que se toman eh, después de, de reflexionar de que son decisiones pensadas, yo creo que, que no está mal acudir un poco al, al sentido del humor para también ser capaces de reírnos un poco de nosotros mismos. La política es seria, pero a veces también merece un poquito que nos demos el gusto de, de reírnos de nosotras mismas. Ande Calarrea, secretario de Comunicación de Aldugu Podemos. Le agradezco que haya estado esta noche aquí en Gamara. Descargas por su bebé. Surí, agur.